Creo que fue después de mucho tiempo de estar eh, pidiendo esta reunión, haberla logrado ha sido un éxito total. Eh, hemos podido presentarles eh, todas las problemáticas que estamos teniendo como sector y como sociedad también, ¿no? como productores santafesinos. Creo que, que salieron muchos puntos interesantes que tenemos que trabajar. Eh, siempre estuvimos a disposición de... De, de, de, del gobierno para trabajar en conjunto y seguimos pidiéndole lo mismo, que es la defensa del, de la provincia, la defensa del productor y, y que nos poder seguir avanzando y haciendo cada vez una Santa Fe más grande para todos. ¿no? Es importante tener siempre reuniones este, con las autoridades y creo que se va generando un vínculo de, digamos, donde estamos empezando a utilizar lenguajes que son comunes y ellos entienden nuestras necesidades, eh, así que bueno, para mí siempre es una reunión es, es satisfactoria y creo que entiende cuáles son los problemas que tenemos en el sector. Y nosotros desde las instituciones colaboraremos este, de acuerdo a nuestros recursos, a nuestros medios también para agilizar algunos trámites. No podemos abordar todos los temas que necesita el sector, desde seguridad hasta retenciones, que también es cuestión nacional, pero sí se lo transmitimos. Y sí, bueno, nos vamos satisfechos con un montón de pedidos, en donde se lo dejamos al gobernador para que atienda y bueno, veremos los próximos días, meses, a ver qué pasa.